Nosotros como Frente de Lucha, Unidad y Progreso Flu, estamos aquí también en apoyo a esta jornada de lucha y decirle a las autoridades que cumplan con esta comunidad porque de lo contrario, entonces eh, también hay varias reivindicaciones donde aquí también se va a hacer un movimiento huelgario el 24 de abril y esto viene sirviendo de apoyo al movimiento bolgario del 24 de abril. También hoy tenemos una movilización que va, se va a realizar en Pueblo Nuevo, en la Duarte con Roberto C. a las 6 de la tarde. Eso es, es en apoyo a este movimiento y exigiendo también en los diferentes sectores de Pueblo Nuevo arriba que se cumplan con las diferentes... Eh, reivindicaciones que esos sectores están exigiendo. Muy bien. Domingo Méndez Rosario, presidente de la Junta de Cine Primera Etapa y voceo de núcleos y organizaciones populares. Domingo, la, ¿hasta el momento cómo han aceptado los residentes de la zona la, las movilizaciones volgares? Bueno, el movimiento volgario está en un 100%, está como se si haya programado este paro de labores que se programó por 24 horas. Antes, por anticipada, hacía más de dos meses le voy a avisar a, la, a las autoridades que resolver los problemas de agua, calle, eh, circuito 24 horas, los que no la tiene así como las redes, a la que no la tienen, y las calles, los tres pinos, la Jesús Nazaret y Olimpia y ellos no han hecho más que promesas, entonces lo que sí nosotros queremos condenar es la represión que ha habido en el día de hoy, la policía sin necesidad de entrar reprimiendo, lanzando bombas hasta los frentes de los hogares, creemos que no es algo que este es un movimiento vegario pacífico.